Esto es un MOOC, un curso masivo, ya veremos, en línea y abierto, a tu disposición en todo momento, para que vayas al ritmo que quieras, a cualquier hora del día y desde cualquier sitio. Obviamente está en español, nuestra lengua vernácula, la de los responsables de esto que está a punto de suceder. Encontrarás algo de texto, mini lecciones en formato vídeo y algunos cuestionarios de autoevaluación. No tendrás, no, un título oficial que tenga peso en tu currículum. Si acaso una mención de que has pasado por aquí. Esto va de conocimiento, de aprender algo nuevo o de refrescar algo que ya hace mucho tiempo que aprendiste. Tampoco vas a tener apoyo de un profesor, no es una escuela. Tendrás que indagar, preguntar a otros como tú, investigar. Pero vayamos a lo que nos ocupa. Este es un curso de SQL, un lenguaje de consulta de bases de datos relacionales. Puede que conozcas Access, que hayas trabajado con él. Lo que probablemente no sepas es que Access trabaja con SQL, aunque te lo esconda en forma de asistentes y movimientos de ratón. Y sinceramente, cuando sepas cómo preguntar con SQL, te va a ser mucho más fácil obtener informes que con el farragoso asistente. Por cierto, hay mucho más aparte de Access. A partir de aquí te empezará a sonar MySQL, MariaDB, SQL Server u Oracle. Hasta que alguien te hable de NoSQL y lo buenísimas que son esas bases de datos. Pero ese es otro tema. Los que hacemos esto llevamos años, pero años, enseñando técnicas de bases de datos en la Universidad de Alicante. Pero no te asustes, esto va de tocar, de arañar la superficie, de dar el primer paso. Pretendemos que aprendas una mínima parte del lenguaje SQL, la base, lo fundamental y lo que se utiliza todos los días de trabajo con bases de datos relacionales. Y más importante, queremos que veas lo que pasa dentro, cómo se extraen y se combinan los datos desde que preguntas a la base de datos hasta que obtienes la respuesta. Somos Patricio Martínez y Armando Suárez, profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante, y te vamos a ayudar a conocer las bases de datos relacionales y SQL. ¿Te quedas?